Buenas. Bueno, eh, muchas gracias eh, por, por estar aquí y en esta charla, bueno, y en la conferencia. Y nada, eh, vamos. A, voy a intentar que la charla sea un poco, un poco ligera, ¿vale? Porque es justo la hora después de comer y bueno, tal, ¿no? Así que voy a intentar que, que, que no, sea, no se haga muy, eh, muy pesada. ¿Vale? Y el título de la charla es Más allá de Async Await, y la idea es hablar un poquillo de Asynchronian.net y además pues, presentar eh, algunas algunas APIs eh, que hay. ¿no? Eh, como siempre, gracias a sponsors, colaboradores, eh, organización, por supuesto, y a todos vosotros, porque al final, si no, eso tampoco tendría mucho sentido. Eh, bueno, para los que no me conozcan, yo me llamo Edu, vale, y básicamente... Eh, trabajo en, en, en plain concepts y aquí pues bueno algunos datos vale random eh, sobre mí y nada me podéis encontrar en twitter vale donde pues bueno eh, intento responder preguntas o eh, acepto cervezas en fin lo que queráis Vale, eh, y qué vamos a ver, ¿no? O sea, de, de qué va esto, ¿no? Pues bueno, vamos a primero a dedicar unos minutillos a comentar algunos aspectos de Async, await, buenas, malas prácticas, que hacer, eh, qué no hacer, ¿vale? Eh, porque al final, a, Async y await eh, lo que nos permiten es, uh, nos hace muy fácil tanto la creación como el consumo de métodos asíncronos y de tan fácil que es, es posible que nos equivoquemos o que hagamos algo mal porque pues, hay mucha magia por uh, detrás. ¿no? Eh, luego vamos a hablar de la API de canales. ¿vale? Voy a comentar brevemente esa API de canales en .NET, ¿vale? que nos permite hacer fácilmente algún conjunto de escenarios asíncronos. Vamos a comentar también enumerable eh, que fue uno de los digamos, añadidos estrellas que metieron en .NET, y para finalizar, un esbozo de la API de Pipelines, ¿vale? o de la API de Pipes. ¿vale? ¿OK? Eh, no confundamos estos Pipelines con los Pipelines de despliegue, no tiene nada, eh, no tiene nada que ver. Vale, esto es un poquillo eh, la idea de la charla y bueno, a ver qué, eh, a ver qué tal. Entonces, vamos a empezar sobre eh, async y await, que como digo, pues bueno, al final es, es, es muy fácil ¿no? eh, cometer eh, errores, ¿no? Eh, porque al final, bueno, la gran mayoría de nosotros, cuando usamos async y await, pues declaramos un método como async, que devuelva una task, ¿no? Eh, y luego hacemos una await para hacer esa espera, ¿no? Eh, pero es fácil cometer errores uh, yo por ejemplo recuerdo uno que publicó eh, James Newton King vale para los que no para los que no lo conozcan ahora mismo trabaja en Microsoft y es el autor de Newtonsoft.json que seguro que habéis utilizado todos en algún momento pues cuando se añadió todo el tema de la sincronía en net él por aquel entonces no estaba en Micro todavía y eh, pues básicamente añadió eh, digamos eh, convirtió todos los métodos que había, añadía una sobrecarga asíncrona de esos métodos, que básicamente lo que hacía el método asíncrono era un task run del método síncrono. ¿vale? ¿Okay? Y eso, por ejemplo, que hay mucha gente que hace, ¿no? al final es una mala práctica, porque un método o es asíncrono por naturaleza o no lo es. Es decir, envolver un método que es síncrono y que realiza una operación bloqueante, envolverlo dentro de una tarea, lo único que estás haciendo es pasando una acción bloqueante a otro thread, ¿vale? Y y al final eso te puede terminar eh, consumiendo todos los threads. ¿no? Pues es un error eh, relativamente común, ¿no? Y en fin, es simplemente para ilustrar que cualquiera ¿no? podemos eh, cometer ese tipo de errores porque hay mucha magia detrás de eh, Async y await. ¿no? Una de las cosas que mucha gente se pregunta es: eh, entre un método que es Async Task, eh, si en lugar de hacerlo async task lo hago que sea solo task, ¿vale? Que no sea asíncrono, ¿en qué puntos tiene sentido omitir el await dentro de ese método, no? Entonces hay eh, algunas recomendaciones, ahí, vale, algunas más obvias, otras menos, ¿no? Y por ejemplo podríamos partir de este código, ¿vale? Aquí la pregunta sería, ¿me puedo cargar ese await? y convertir el método quitando el async, es decir, el método sigue devolviendo una task de string, pero en lugar de hacer un return await, pues directamente hago un return de client get async que se supone que me va de que me devuelva una task string, no, al final lo que hago es pasar una task string arriba y abajo, no. En este caso, por ejemplo, eh, no, no puedo quitar este await porque si quito este await, pues lo que eh, ocurre es que el método eh, devuelve la tarea in in en... En el momento en que se llega al return, me va a devolver esta tarea y va a salir del método. La tarea se va a estar ejecutando, pero eh, mi código sale de este método. Como sale de este método y tengo un using, ¿vale? pues eh, el objeto HTTP Client, en este caso, pues, eh, se eliminaría, ¿no? se llamaría dispose y esto cancelaría la tarea que precisamente acabo de poner en marcha. ¿no? Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, no puedo eh, omitir este await dentro del método. ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo donde básicamente tengo un método, ¿vale? Luego, este método tiene un conjunto de código síncrono, ¿vale? ¿Ok? Eh, hace llamadas a métodos helper, construye determinadas... Eh, cosillas y termina llamando al método downloadStringAsync otra vez que este método pues, es el que devuelve una task de eh, eh, string y aquí es menos obvio pero la pregunta es la misma no es decir, ¿puedo cambiar este método que es async task a que sea solo task y quitar el await del return? Pues bien, en este caso no es recomendable hacerlo vale pero así como a diferencia en el otro era un error clamoroso aquí no es tanto un error sino que eliminar este await que tenemos en este método me va a cambiar el el comportamiento vale si sí, eh, a quien el método que llama a getAsync básicamente hace un bar x igual a await de get async no va a haber ninguna diferencia y ambas versiones tanto la versión que tiene la await como la versión sin el await se van a comportar exactamente igual vale eh, pero eh, ahora imaginémonos que no hacemos esto sino que en lugar de llamar al método getasync con una wait, ¿vale? Pues eh, nos guardamos esa tarea en una variable, ¿vale? Algo tipo como bartask igual a getasync, ¿vale? Y luego más adelante hacemos este. Eh, eh, await. Ese patrón es bastante común en casos que a lo mejor pues, eh, quieres llamar a un task en all o en any o a uno de esos métodos helper. ¿no? Pues entonces, en este caso, hay una diferencia de comportamiento vale porque si eh, omitimos el await dentro del método getAsync, la excepción ocurre cuando se llama al método. ¿vale? Mientras que si dentro de getAsync hacemos el await, la excepción ocurre cuando se hace el await del método. ¿vale? Entonces, estamos cambiando el comportamiento de nuestro método. ¿vale? Por otro lado, si tenemos algo parecido a esto, es decir, un método que básicamente es un pass-through, ¿vale? es decir, lo único que hace es llamar a otro método, ¿vale? en este caso sí que podemos omitir este await. ¿vale? O sea, en este caso no hay ninguna diferencia entre ese método async y que hace un return await del de mismo método, pero sin. Eh, eh, eh, async y sin eh, llamar a await ¿vale? esto sería eso aplica mucho a sobrecargas ¿no? cuando sobrecargamos un método eh, asíncrono con distintos parámetros ¿vale? pues solo uno eh, necesita utilizar el await los otros pueden directamente devolver la tarea del método final ¿no? Y simplemente para comentarios, aquí también puede parecer buena idea eh, eh, omitir el await dentro del método getAsync, o sea, al final es un código que se parece mucho muchísimo al eh, anterior, ¿vale? Pero realmente no es buena idea si eh, build, uh, eh, si el método buildURL eh, que tenemos aquí puede lanzar una excepción, nos encontraríamos con el mismo caso que mencionamos antes, ¿vale? Y entonces, pues... Uh, no es buena idea tampoco uh, omitir a wait, ¿no? porque esto no es una simple llamada a un método asíncrono. Aquí lo importante es simplemente... Ante la duda de si eh, omitís await o no en código vuestro, no lo hagáis, ¿vale? Okay. Todo esto viene por una, a veces, una obsesión enfermiza que podamos tener por el rendimiento, ¿no? Al final, eh, await, async await, lo que hacen es construir una máquina de estados, eh, todo eso, toda la magia da del compilador, esa magia viene con un coste, ¿vale? Okay. Eh, pero tenemos que estar muy seguros de que realmente podemos omitir el uso de eh, await. Entonces, en caso de duda, no lo hagáis, ¿vale? No va a venir de eso, ¿ok? Y eh, la norma sencilla es, básicamente, eh, podéis omitir el await y convertir un método async task a un método task, simplemente si lo único que hacéis es devolver el resultado de una llamada a otro método, ¿vale? Y no ejecutáis ningún otro código. Esto sería la norma, la norma eh, sencillita, ¿vale? Esto en cuanto a eh, omitir eh, await y ahora eh, me gustaría comentaros un, un, un concepto de, de, de bueno, algo que no mucha gente conoce, que es AsyncLocal. ¿vale? Eh, AsyncLocal es una clase, ¿vale? AsyncLocalDT, es una clase genérica que tenemos en el framework, que básicamente se comporta como una variable local a nivel de un método asíncrono. ¿vale? Eh, toda la magia, o todo lo que parece magia, de AsyncLocal, eh, digamos que se basa en todo este esta máquina de estados que nos construye el compilador, ¿vale? Y básicamente se trata de un objeto que podemos compartir entre métodos asíncronos que guarda un valor, ¿vale? O sea, yo puedo tener una async local de int, una async local de, de lo que sea, ¿vale? Okay. Y básicamente los cambios que haga sobre este objeto eh, un método asíncrono padre, van a ser vistos en los métodos hijos, pero los cambios que hagan los métodos hijos no van a ser vistos sobre uh, por el método padre. ¿vale? Eh, esto se puede ver mejor eh, eh, con un ejemplo. Vale, okay, eh, Entonces, tengo aquí eh, un código vale, aquí en, en async local, ¿vale? donde, fijaros, es eh, este código tan eh, sencillito. ¿vale? Básicamente declaro una variable llamada contexto. Fijaros que es de tipo async local de int. vale Le asigno el valor eh, 42. ¿vale? y aquí imprimo cuando vale, luego hago una wait, un task delay para ver una espera. Llamo a un método asíncrono, ¿vale? en este caso el método so, uh, something else, podemos ver que el método something else modifica el valor del uh, contexto, ¿vale? E imprime cuál es uh, el valor y luego lo vuelvo a imprimir en el método padre. ¿no? Pues si yo ejecuto este código, ¿vale? Que lo tengo aquí, ¿vale? Si hacemos eh, un donet run ¿vale? Lo que vamos a ver es que el valor es eh, 42, dentro del método hijo es 43, porque el método hijo recibe el 42 del padre y básicamente le suma 1, pero cuando luego nos volvemos al método eh, hijo, el valor es otra vez 42. ¿Por qué? Porque una sync local actúa como una variable local a nivel de un método eh, asíncrono. ¿Vale? Eh, otra demo, aquí, ¿vale? que más o menos eh, anuncia lo mismo, ¿vale? pues eh, sería simplemente viendo qué es lo que ocurre también cuando hay llamadas a más niveles, o cuando hay llamadas a digamos, eh, métodos síncronos. No asíncronos, sino síncronos. ¿vale? Fijaros aquí en el método principal. Eh, inicializo el valor eh, a 1. ¿vale? Luego llamo a un método hijo. En este método hijo le eh, cambio el valor a 2. Llamo a un método síncrono, ¿vale? Este es un método síncrono normal y corriente. En el método síncrono le cambio el valor a 3, ¿vale? Entonces, cuando cambias el valor de un contexto dentro de un método, de un async local, dentro de un método síncrono, el método asíncrono padre sí que ve este cambio, ¿vale? Con lo cual, después de llamar a este método síncrono, aquí el valor será 3, ¿vale? Ok, dentro de todo lo que es child async, a partir de este punto el valor va a ser 3, pero cuando vuelva al padre el valor va a ser ser uno otra vez los cambios hechos dentro de child async no se ven en el padre vale y si ejecuto esto pues podemos ver cómo efectivamente vale pasa de 1 1 2 2 3 dentro de child async y otra vez cuando nos volvemos al método padre vale pues eh, tiene el valor de uno otra vez vale ok eh, una cosilla solo una pequeña anotación y es que async local funciona gracias a la magia que hace el compilador y esa magia solo está si tenemos async y await. ¿vale? Es decir, si os cargáis async, en este caso esta magia deja de eh, funcionar. Lo podemos ver fácilmente si hacemos una pequeña modificación en, en el primer ejemplo, ¿vale? Y este método, que además ya me avisa aquí el compilador, ¿no? Con ese warning de ojo, Edu, que este método se tiene async y se está ejecutando, no tiene await, y entonces es un método síncrono, etcétera, etcétera. Pues si yo digo para quitarme, por ejemplo, este warning, ¿vale? Yo soy muy maniático con lo warning digo, ah, pues nada, quito quito este async, ¿vale? Y simplemente lo que voy a devolver ahora es un task, completed task, ¿vale? Pues si yo ahora mismo simplemente ejecuto, ¿vale? Pues vais a ver cómo co ahora, desde el método padre, ¿vale? Eh, sí que percibo el cambio que ha hecho el método hijo. Entonces, simplemente tened presente esto. ¿vale? Esta, esta magia de async local funciona eh, gracias a esa máquina de estados que genera el compilador. ¿Vale? Si no, pues no, no, eh, no funciona. ¿vale? Entonces, resumiendo, básicamente una async local, t es un objeto que mantiene un valor de t tipo t, se puede compartir entre métodos eh, asíncronos las modificaciones que hacen los padres, digamos, son vistas por los métodos hijos, las modificaciones que hacen los hijos no son vistas por los padres, de ahí su nombre, ¿no? que actúa como una variable eh, local, y simplemente recordar, lo que hemos visto, que en este contexto, método asíncrono se entiende como método explícitamente marcado como async, ¿vale? Ok, no sirve devolver un task, eh, porque digamos que quien se encarga de que async local funcione es toda esa magia que nos genera el compilador, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar, así un poquillo, brevemente, de la API de canales. ¿vale? La API de canales es una API que creo que añadieron, si no recuerdo mal, en Netcore 3 o algo así. ¿vale? Eh, básicamente, eh, simplemente es tener una estructura de datos que almacena objetos ¿vale? de un determinado tipo, donde básicamente tenemos... Alguien que mete datos en esa estructura, ¿vale? por lo tanto, lo que llamamos generalmente un productor, y alguien que saca datos de esa estructura, lo que llamamos generalmente un consumidor. Es, o sea, Al final, es el típico problema de productor-consumidor, ¿vale? que estoy seguro que la mayoría de vosotros habréis implementado, ¿vale? porque es una de las preguntas típicas que tienen la manía de hacer algunos recruiters ¿no? de este tipo, de e, implementame un patrón consumidor-productor, básicamente para ver qué tal te maneja con, eh, con los bloqueos, cómo sincronizas el productor con el consumidor, cómo haces que el consumidor no intente consumir un dato cuando no hay ninguno, en fin, cómo juegas con los logs, ¿no? eh, todos esos. ¿vale? Entonces ya os digo, ahí. Eh, no sé si os habéis encontrado con el caso, pero hay recruiters que tienen la manía de hacer ese tipo de preguntas, vale, suelen pertenecer a la misma familia de recruiters que te hacen las preguntas de cuántos afinadores de piano hay en Nueva York y cuántas pelotas de ping-pong te caben en un autobús. ¿Vale? Ok. Eh, y luego eh, en tu día a día haces cruz, pero todos sabemos que esto, que, esto, que esto ocurre mucho, ¿no? Vale. Pues bien, eh, hacer un canal es realmente algo, entre comillas, entre, entre nosotros. Hacerlo chusquero para pasar la, la, la fase de uh, selección es relativamente sencillito, ¿vale? Es decir, por ejemplo, nos podría valer con un código tal que así. ¿Vale? Okay. Esto simplemente podría ser un canal implementado a mano, ¿vale? un concurrent queue, ¿vale? que al final es una estructura de datos que es thread safe, con lo cual distintos threads pueden meter y sacar datos eh, en ellos, y simplemente un semáforo, ¿vale? okay. que es uno de los objetos de sincronización que tenemos en .NET vale eh, para sincronizar productores con consumidores. Un método write que se limita a meter un dato en la, en la, en la cola y libera el semáforo ¿no? como indicador indicando que hay datos, ¿vale? O sea, entonces que este semáforo está libre, ¿vale? Y luego un método read, o sea, este método evidentemente lo llamaría el productor y el consumidor pues podría llamar a un método read, ¿vale? Ok, que eh, pues uh, simplemente haría una wait sobre el semáforo, ¿vale? O sea, el semáforo es bloqueante hasta que eh, alguien, en este caso el productor, lo uh, libera y en este punto puede escoger el, el mensaje. Esta es una... Esta es una implementación muy, muy, muy sencillita, ¿vale? Ok, eh, pues bien, eh, ahora, si eh, ya lo vais a ver, pero si ahora eh, tenéis una entrevista y os piden hacer un canal, pues eh, lo podéis hacer en una línea, ¿vale? Porque básicamente tenemos en .NET una implementación eh, entera de este patrón, ¿vale? Y tenemos la clase, bueno, esa es la clase channel, ¿vale? Ok, y eh, simplemente vamos a ver un código, ¿vale? Y luego comentamos un par de cosillas sobre él, ¿vale? Aquí tendríamos eh, una demo de lo que podría ser eh, un, un, un canal, ¿vale? Ok, donde básicamente eh, nos vamos primero en el, en el main, ¿vale? Ok, pero básicamente primero lo más eh, importante, ahí, ¿vale? Perdón, en esta demo misma, ¿vale? Fijaros, eh, ahí creo un canal, ¿vale? Eh, es tan sencillo como esto, simplemente create un bounded. hay dos tipos de canales, bounded y unbounded, que la única diferencia es si este canal tiene un supuesto límite de elementos o no. En un canal unbounded se pueden ir metiendo eh, elementos eh, sin fin, digamos, y en un canal bounded, pues al llegar a 10, 5, 2, n elementos, se puede especificar qué debe ocurrir. Si se eliminan los más antiguos, si no se aceptan más elementos, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, por eh, simplificar, simplemente estoy creando un canal para contener eh, eh, cadenas y luego pues, simplemente creo un productor, creo un consumidor vale y simplemente les digo al productor que empiece a meter datos, al consumidor que empiece a sacar datos. ¿vale? ¿Y cómo son ese productor y ese consumidor? Pues empecemos por el productor, que es el más simple, vale que básicamente lo único que hace es un... Uh, -sync, vale. Fijaros que eh, del canal puedes, eh, podemos obtener el Writer y el Reader, vale. ¿Vale? Si el propio canal ya nos da el objeto para leer y el objeto para escribir en el canal, ¿vale? y luego simplemente utilizo este Writer eh, y el método WriterSync. Con eso estás metiendo elementos en el canal, tan sencillo como ese, no tiene más. ¿Vale? Y eh, luego, ¿cómo es el eh, consumidor que tenemos aquí? vale Pues bueno, simplemente el consumidor llama al wait to read sync. Este wait to read sync es un método asíncrono ¿vale? que eh, termina en el, en el momento en que hay algo para leer en el canal. ¿okay? Es decir, tú haces una wait sobre este método, entonces el consumidor se queda, digamos, esperando en este punto hasta que haya algún elemento en el canal y luego simplemente llamas al método tryRead para leer este elemento del canal. ¿Vale? Y esto es todo. No necesitas absolutamente nada más para tener un productor y un consumidor perfectamente eh, sincronizados y a medida que el productor vaya añadiendo un elemento, el consumidor ¿vale? eh, irá cogiendo este elemento, ¿vale? Lo podríamos ver, por ejemplo, si nos vamos eh, en esta demo ¿vale? Esto lo tenemos en channel 2 ¿vale? Si hacemos eh, un .NET Run tum, tum, tum. ¿vale? del escenario 1, ¿vale? que es un solo productor con un solo consumidor, pues veremos cómo el productor eh, va a empezar a producir y eh, el consumidor va, va a empezar a sacar eh, objetos. Y están sincronizados porque el Productor produce un ítem y el consumidor saca ese ítem y lo procesa. ¿vale? Pero yo no he tenido que sincronizar nada, ha sido eh, automática, eh, automáticamente. ¿no? Pero luego uno puede pensar, ya, bueno, pero esto es un código muy sencillito, un productor, un consumidor, ¿qué pasa si tengo más productores y más consumidores? ¿Cómo funciona todo eso? ¿no? Pues eh, exactamente igual. Es decir, aquí, por ejemplo, tengo un escenario, en este caso, con dos productores, ¿vale? Y dos. Eh, y, y, y un consumidor, pero no hay absolutamente nada, son la misma clase de antes, ¿vale? Es decir, en un mismo canal puedes tener tantos productores y tantos consumidores como sea necesario, ¿vale? Lo que digo, aquí por ejemplo tengo dos productores y, y un consumidor, ¿vale? Ok, eh, luego fijaros que eh, pues los, el, simplemente pongo en marcha el el consumidor, pongo en marcha el primer productor, me espero como medio segundo para simular, digamos, un productor que entra un poco más tarde, los podría poner de golpe, eso es lo de menos, ¿vale? Pongo en marcha el segundo productor, ¿vale? Y luego simplemente eh, me espero a que todos los productores hayan terminado y listos, ¿vale? Y lo mismo, pues por ejemplo, con un solo productor y múltiples consumidores, es exactamente lo mismo, ¿vale? Podéis ver que pongo en marcha las tres tareas de los tres consumidores. Eh, consumidores luego la tarea del, del productor y lo mismo si tengo N consumidores y M productores. ¿vale? Y podemos ver, pues, por ejemplo, si nos vamos a este último escenario de varios consumidores con varios productores, ¿vale? pues podemos ver cómo efectivamente eh, los productores van eh, produciendo, los consumidores también eh, van, eh, van consumiendo y automáticamente, eh, digamos que, Uh, tan buen punto hay un consumidor que puede coger un mensaje, pues lo coge, ¿vale? Con independencia de cuál sea el productor que lo haya producido, ¿vale? ¿Ok? Eh, pues entonces, para este tipo de escenarios, que antes no teníamos nada eh, incorporado, pues ahora ya tenemos todo esto incorporado en el framework, ¿vale? Eh, si miráis las APIs, ¿vale? Que, bueno, simplemente... Eh, opa, las tenemos eh, aquí, ¿vale? ¿Ok? Eh, simplemente, cuando ya antes he presentado mi canal eh, chusquero, que mmm, había hecho yo, pues es un canal muy, muy, muy, muy simple, ¿no? Pero cuando te planteas un API de canales, pues ahí tienes algunas cuestiones que tienes que, eh, digamos, ah, preguntarte, ¿no? ¿Cuántos elementos debe soportar el canal? ¿Cuántos... Qué, o, qué ocurre cuando se llena, eh, cuántos productores y consumidores concurrentes podemos tener, cuánto de importante es el rendimiento, Entonces, simplemente que sepáis que todo eso está eh, metido dentro del API, podemos crear canales unbounded y bounded, como he dicho, eh, podemos especificar qué ocurre cuando se llena, soportamos N consumidores y M productores sin ningún tipo de eh, problema y el rendimiento es muy alto, ¿vale? son APIs orientadas a alto rendimiento. ¿okay? ¿vale? Y... Eh, pues bueno, luego simplemente aquí tendríais eh, un poquillo los métodos que tenemos en el channel writer, ¿vale? Básicamente el write sync para escribir datos en el canal. Lo que pasa es que este método es bloqueante, digamos, es un método asíncrono que te bloquea si el canal está lleno, es decir, espera que el canal se vacíe y luego escribe, ¿vale? Eh, el try write para intentar escribir directamente y el write to wait async que lo único que hace es, se espera a que puedas escribir, ¿vale? ¿OK? Eh, entonces tienen distintos usos, pero básicamente todos es a lo mismo. Te da la posibilidad de tú como productor te esperas a poder escribir y escribes elementos dentro del canal y para el, uh, para el consumidor tenemos exactamente lo mismo. Podemos intentar leer un eh, elemento, podemos un read async, leer un elemento, pero me quedo bloqueado si no hay ninguno, ¿vale? me quedo en espera síncrona si no hay ninguno, ¿vale? y el white to read async lo único que hace es hacer esta espera. ¿vale? Entonces, lo mismo, ¿vale? Es decir, tenéis la API para que el consumidor se espere a que haya un elemento en el canal. ¿Vale? Y si las miráis, ¿vale? Ok, eh, vais a ver que eh, es la API del la pide el productor, ¿vale?, eh, del, del consumidor, perdón, devuelve una value task, ¿vale? Es decir, no devuelve una task, ¿vale? Es un método asíncrono, ¿vale?, cuya firma es una value task, ¿ok? Es decir, el método read eh, async eh, nos devuelve esa value task y un poquillo es, eh, esto me sirve de excusa para presentaros esta clase en el caso de que no la conozcáis, ¿vale? Porque cuando se introdujo, cuando introdujimos la TPL, async await, eh, cuando empezamos a usarla básicamente teníamos taskDT como el único elemento await ¿no? Y digamos, eh, todos los métodos asíncronos eh, debían devolver una task de T. ¿Vale? Okay. Eh, esa, sigue, esa sigue siendo la recomendación hoy en día. Lo que pasa es que de nuevo, ya sabéis que uno de los eh, digamos, eh, una de las no sé cómo decirlo, los objetivos de punto .NET es ser tener. Un mayor rendimiento, ¿vale? Pues ahí, ValueTask, en según qué escenarios, puede jugar un rol eh, importante. La idea es, la idea es eh, un poquillo la siguiente, ¿vale? Eh, a veces ocurren métodos que devuelven una task y no se ejecutan asíncronamente. Un ejemplo sería el método read del canal, ¿vale? Eh, el método read solo se ejecuta realmente asíncronamente si no hay objeto en el canal, si no hay datos, pero si el canal ya tiene datos, ¿vale? Ok, entonces eh, el método read es completamente síncrono, porque simplemente coge el dato que está en el canal y lo devuelve. ¿Vale? Eh, Sirva eso solo para mm, decir esto, ¿no? Que tenemos métodos que pueden ser asíncronos, pero a veces se pueden ejecutar sincronamente simplemente porque los datos que requieren pues ya están preparados y el método directamente puede uh, devolverlos. ¿Vale? Eh... El framework necesita, a nivel de runtime, que si un método asíncrono se ejecuta asíncronamente de verdad, vale, haya una task de T para uh, representar en algún momento el valor de, de retorno de este método. ¿vale? Eh, necesita que sea una task, porque la clase task tiene toda la infraestructura de hacer, el con de hacer la continuación dentro de un contexto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Ok. Eh... Pero claro, si yo tengo un método que declara que devuelve una task, vale, es decir, lo declaro como public async task que es lo que hacemos todos vale. Eh, este método, con independencia de que se ejecute finalmente de forma síncrona o asíncrona terminará devolviendo una task ¿vale? eh, porque yo debo devolver una task porque he declarado explícitamente que este método devuelve una task ¿vale? eh, eso en principio no tiene mayor problema ¿vale? pero si nos vamos orientados al rendimiento al alto rendimiento, si yo tengo un método que se llama muchas veces que devuelve una task la task es un objeto por referencia vale y eso puede llegar a digamos estresar el garbage collector vale porque vamos a tener muchos elementos en el muchas tasks creadas en el heap vale y al final vamos a tener que lanzar un, un garbage collector entonces simplemente value task es una clase que se comporta de forma parecida a task pero es una clase por valor vale es una estructura mmm, y la idea es, en aquellos escenarios en los cuales tú, que eres el creador del método, sabes que lo normal, lo más habitual, es que el método se termine ejecutando de forma síncrona, pero hay algunas veces que se va a ejecutar de forma asíncrona, es más óptimo devolver una value task antes que una task. ¿Vale? ¿Por qué? Porque value task si el método se puede ejecutar de forma síncrona, tiene cero coste, ¿vale? O sea, no crea ningún objeto en el heap ni nada, ¿vale? Y solo se termina creando una task por, por debajo si el, obje, si el método se termina ejecutando realmente de forma asíncrona, ¿vale? Entonces, ¿por qué no devolvemos siempre value task? y nos eh, olvidamos, ¿vale? Eh, y de, o sea, ¿Por qué hay esas dos? ¿Por qué toda esa complicación, ¿no? Pues simplemente es porque la clase eh, value task tiene ciertas limitaciones y es menos flexible que task, ¿vale? Es decir, solo admite una wait, no admite awaits concurrentes, ¿vale? Que son cosas que sí admite la clase task. Entonces, claro, estamos un poquillo en lo de siempre, ¿no? Yo cuando hago un método asíncrono, no sé cómo se me va a llamar. Yo no, yo no sé si me van a hacer una wait sobre este método o me van a hacer dos, a no ser que sea yo el que llame al método. ¿vale? Entonces, al final, ValueTask es una clase que o bien... Eh, se termina creando en APIs internas o bien si la devolvéis en APIs externas eh, tiene que estar eh, tenéis que ser conscientes de esas eh, limitaciones, ¿vale? Que básicamente que solo se, se puede hacer una await eh, una vez, que dicho de otra forma es casi lo que hacemos siempre, ¿no? Porque la forma normal de utilizar async y await es hacer bar result igual a await de método ¿no? Pues en, para estos casos la clase value task sí que sirve ya os digo, el uso es sobre todo ¿vale? Eh, en aquellos métodos asíncronos, pero que por norma general se, que se ejecutan síncronamente. ¿vale? También el coste de la wait sobre una value task es ligeramente mayor que el coste de una wait sobre una task, ¿vale? Pero este sería casi casi negligible. ¿vale? Okay. Pues bueno, todo esto es un poquillo la API de canales, ¿vale? Con esos métodos que eh, hemos visto, canales unbounded, eh, canales bounded, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de EASync async uh, Enumerable. Quizá muchos de vosotros ya lo, uh, ya lo conocéis. Al final se trata de un enumerable, ¿vale? Pero cuyos uh, métodos son. Cuyos métodos, Perdonad, cuyos elementos son generados asíncronamente. ¿Vale? Vamos a ver un código que es muy, muy, muy sencillito. ¿Ok? Que sería este de eh, aquí, ¿vale? Async enum. Vale, okay. eh, Entonces fijaros, ¿vale? básicamente este es eh, un método, podéis ver que lo que hace es leer eh, líneas de eh, un fichero, utiliza readLineAsync, nada eh, sobre el sol, pero fijaros que es un método que devuelve un iAsync enumerable, fijaros que el método lo tengo que declarar como un async para devolver este iAsync eh, enumerable, es quizá el único caso... En el cual yo declaro un método async y no tengo que devolver un task de nada, ¿vale? El propio async uh, enumerable se comporta como una task, ¿vale? Ok. Y básicamente, ¿cómo devuelvo, cómo devuelvo los uh, elementos uno a uno? Pues utilizando yield, ¿vale? Al igual que eh, utilizaría para devolver un enumerable eh, normal elemento a elemento. ¿Vale? Eh, entonces, básicamente, si yo ejecuto esto, ¿vale? Ok. Voy a ir ahí, ¿vale? Y si ejecutamos esto, lo tengo que pasar al ficherito que quiero leer, pues, va, pues vais a ver que básicamente va a leer las líneas eh, uno a uno, ¿vale? Y con este cierto delay que incorporó para que se vea, ¿vale? Ok. Uh, pero luego fijaros, eh, además, en el, último, eh, es, eh, en el último escenario, he cancelado, ¿vale? Eh, al cabo de dos segundos, cancelo eh, este este enumerable, ¿no? Entonces, cómo funciona esto, ¿Vale? Pues a, a nivel de código para eh, eh, eh, llamarlo, pues bueno, aquí tenéis simplemente para recorrer un async e uh, enumerable en lugar de utilizar un for each es un await for each, ¿vale? Que es la estructura que usamos para recorrer este async e uh, uh, Uh, enumerable y lo de cancelar, vale. Fijaros que simplemente yo creo el cancellation token source como siempre, vale. Ok, le digo que se va a cancelar al cabo de dos segundos, vale. Y luego simplemente llamo al método Pasándole el token de cancelación. ¿vale? Okay. Existe este sufijo, ¿vale? Que es with cancellation. Y le paso el token de eh, cancelación. Por supuesto, mi método tiene que ser consciente de ello y actuar en consecuencia. ¿Vale? Okay. Eh, en mi caso. ¿Vale? El método cancelable es este, ¿vale? Este no admite token de cancelación, ¿vale? Pero este sí admite token de cancelación. ¿Y cómo, cómo se admite este token, ¿no? Es decir, porque ¿cómo se enlaza este token que hoy he pasado a With, token cancelable? ¿Cómo cómo llega el método. ¿no? Pues simplemente llega a través de un parámetro, pero que tienes que marcar con este atributo. ¿no? Es decir, con este atributo ¿vale? estoy indicando que ese token de cancelación ¿vale? es el que quiero recibir cuando utilicen el sufijo este de with token cancelable. ¿vale? Y eso automáticamente lo hace el compilador por mí, ¿vale? E, por supuesto es un parámetro normal, es decir, si en lugar de eh, utilizar este sufijo de with cancellation, yo si quiero puedo pasar el token ahí, ¿vale? Pero simplemente la existencia de este sufijo es muy interesante porque eh, puede ser que un método cree el async enumerable, lo, se lo pase a otro método y ese otro método, que es el que lo va a recorrer, utilice el with cancellation para empezar a eh, para añadirle un token de cancelación ¿Vale? entonces automáticamente el compilador me va a rellenar este parámetro y por supuesto mi código vale debe tener en cuenta si se ha cancelado el token ¿vale? si al final en este caso sería este if de ahí ¿no? como diciendo si, se, si, si ese token se eh, cancela, simplemente hago un yield break, ¿vale? salgo del método y termino de generar elementos. Entonces esto sería un poco e-async eh, e uh, uh, enumerable. ¿no? Y un poquillo, dos comparativas que igual ya se os están pasando por la cabeza con e-async uh, enumerable. Eh, una sería, vale, pero ¿qué diferencia hay entre un async e enumerable de T y un e-enumerable de task de T? ¿vale? Ok, pues bueno, uh, son muy parecidos, para ser uh, sinceros, son eh, muy parecidos y básicamente eSync uh, enumerable lo que hace es, se puede recorrer y se puede crear de forma mucho más eh, natural, ¿vale? En un enumerable de task de T, todas las tareas se inician, ¿vale? Eh, aunque todo depende de cómo lo recorras, claro, ¿vale? Porque como son lazy, ¿vale? Pues si yo voy recorriendo con eh, un for each y voy generando con yield, ¿vale? Pues las tareas se van iniciando una tras otra, ¿vale? Okay. ¿OK? Y realmente son muy, muy parecidos, lo único que el caller, ¿vale? el, el, el llamante, tiene que ser consciente que lo que recibe son tasks, ¿vale? no son eh, objetos y tiene que llamar a la wait, etc. Etcétera, etcétera, ¿vale? Pero se parecen se, se parece mucho y de hecho y async enumerable lo que hace en cierto modo es facilitarnos mucho tanto la creación como el uso. Vale, ok, y otra comparativa que podríamos hacer es un contra una task de Ionumarable, pero eh, en este caso simplemente se trata de una colección que se genera asíncronamente como un todo, ¿vale? Con, eh, con lo cual, si yo tengo una task de un eh, y uh, enumerable de cinco elementos y cada elemento tarda un segundo el método asíncrono tardará cinco segundos vale y al cabo de esos cinco segundos tendré los cinco elementos mientras que en esta situación vale eh, voy a tener un elemento cada segundo ¿vale? eh, eh, entonces ya habéis visto son muy sencillitos uh, de crear vale y entonces simplemente eh, que uh, básicamente nos facilitan mucho eh, el uso de estos enumerables que vamos teniendo a medida que, que, que vamos generando elementos a medida que vamos recibiendo. Y ahí, igual alguno de vosotros ya ha estado pensando a ver, tenemos canales por un lado, tengo, tengo el lector de canal que me va dando elementos, tal. La verdad es que async enumerable y el channel reader se parecen mucho porque eh, ambos, uh, si yo hago una wait for each sobre un iasync uh, enumerable estoy leyendo datos a medida que van llegando ¿vale? Y con un channel reader con el método try read básicamente es lo mismo. Uh, y se pueden se puede pasar relativamente fácil de uno a otro, ¿vale? Para que veáis, eh, un ejemplo sería, este código es exactamente el mismo de, eh, el mismo de la demo de canales, ¿vale? ¿Ok? Uh, donde tengo simplemente productor pero no tengo consumidor, ¿vale? Aquí tengo un channel reader, ¿vale? Es decir, eh, escribo elementos en el canal, ¿vale? Luego obtengo el reader de este canal, pero no llamo a ningún eh, método del reader, sino que llamo al método toAsyncEnumerable del reader. Este método es un método de extensión que me he creado yo, ¿vale? Para que veáis lo sencillito que es crearme, ¿vale? un enumerable a partir de un channel reader, ¿vale? Lo único que hago es iterar sobre el método eh, Way to Read Async, ¿vale? Ok, y ir leyendo elementos, ¿vale? Y simplemente devolviéndolos con Yield, ¿vale? Porque conceptualmente son APIs que se parecen, que se parecen mucho, ¿vale? Y ya, para terminar, ¿vale? Eh, otra API que sí que me gustaría simplemente eh, comentar, la API de Pipelines, ¿vale? Esta API, de hecho curiosamente, se llama The Pipelines porque el nombre canal ya estaba pillado vale, y se parece muchísimo a la idea de canales en el sentido de que tenemos un lector que mete datos en la pipe y eh, luego se pueden leer los datos de esa pipe, pero así como los canales están enfocados en el escenario de productor-consumidor y de sincronizar productores y consumidores, la API de Pipes está enfocada a ser una especie de streams con esteroides vale, y básicamente, lo que me permite a mí es, a diferencia de un stream donde si yo le meto datos y luego leo esos datos, eh, esos datos que se han leído se han perdido, vale entonces tenemos el típico código esto no y las típicas preguntas de qué pasa si una línea ocupa más de 1024 bytes, qué pasa si en 1024 bytes hay más de una línea, yo ya he leído eh, esos 1024, entonces tengo que preparar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿vale? Eh, todo seguro que habéis hecho código parecido eh, a esto, ¿vale? Pues simplemente que sepáis que el API de Pipelines básicamente lo que permiten es, tú vas escribiendo bytes, exactamente igual que en un stream, pero cuando los lees tú dices, no, por favor, dámelos en bloques de, mil, de, de 1024, exactamente igual, pero luego si en este bloque de 1024 tú lo analizas y ves que eh, a partir del uh, bloque 1000, o sea que en el, que en el 1000 había el... Eh, había el eh, yo casi el byte que te interesa, eh, el de nueva línea, en este caso, vale y, y por lo tanto la línea ha ocupado solo 1000 bytes y te sobran 24, ¿vale? básicamente le puedes decir al, al pipe, descarta los primeros 1000 bytes... ¿vale? Y dame 1024 más, con lo cual los 24 de estos sobrantes te los va a volver a dar. Y digamos que tú mismo te vas reposicionando dentro de, estos, dentro de este pipeline, ¿vale? Y además está orientada a alto rendimiento. Eh, tengo el código aquí, lo vais a poder ejecutar. Eh, o sea, no lo hago porque tarda como 20 minutos y tal, ¿vale? Pero aquí tengo simplemente para que veáis eh, un y el código se puede optimizar más pero simplemente para que veáis la comparativa entre eh, iterar sobre un fichero utilizando StringLine vale okay, para eh, para encontrar las uh, líneas vale o hacerlo con el API de Pipes vale y básicamente podemos ver que cuando la línea es larga vale que tiene unos mil caracteres cada línea pues pasamos de 187 nanosegundos eh, o 187 mil nanosegundos eh, utilizando uh, string StringLine readline, ¿vale? Contra 57.000 utilizando eh, el API de pipes, ¿vale? El código es bastante más complejo, ¿vale? Eso es cierto, pero es, son APIs orientadas a alto rendimiento que de hecho crearon para su uso de, en Kestrel, básicamente para parsear paquetes TCP, ¿vale? Ok, pero simplemente que sepáis que eh, están ahí, ¿vale? Y que es bastante, bastante, eh, bastante sencillo de eh, utilizar, ¿vale? Básicamente, ya os digo, se trata de que tú lees y cuando lees, a partir, tú lees, analizas esos bytes y de esos 1024 bytes ves que te interesan los mil primeros y luego en la siguiente lectura le dices, ahora dame otros mil pero eh, los últimos 24 te los va a repetir, ¿vale? Porque esos eh, forman parte del siguiente bloque que te va a venir. ¿vale? Aquí simplemente unos recursos que eh, digamos, los recursos que he usado para construir eh, esa PPT, ¿vale? Ok, y... Eh, pues ahora sí, ya preguntas, etcétera, etcétera. Hola, buenas. En, el, en la API de los canales, de productores-consumidores, ¿hay una forma de decirle que acabe? que sí. Tú vas produciendo y... Sí. Eh, cuando tú has producido todos los elementos, puedes cerrar el canal, ¿ok? Y en este momento le indicas al sistema que no va a haber más eh, elementos y entonces los a, lectores, digamos, dejarán de leer, se van a desbloquear los métodos, try read, te va de false en este caso ya no vas a poder leer y listos. Hola Eduard, eh, muchas gracias por la charla. Primero, mm, me gustaría ver si nos puedes dar unos consejos de Fresi para cuando la Way falla, ¿sabes? Cuando ya estamos con código asíncrono y, y la liamos parda. Eh, ¿Rezar sirve como consejo? <risa> a ver, la verdad es que código asíncrono, eh, o sea, habría que entender a qué nos referimos por falla. ¿Vale? Eh, al final lo... desde... Mi experiencia ahí y tal. Lo más chungo son uh, cuando tenemos errores de concurrencia, tipo carreras, situaciones de carrera y bloqueos que se dan en temas de concurrencia. Estos son muy complicados porque uh, depurando es complicado porque rompes estas situaciones de carrera cuando metes breakpoints eh, y tal. vale Y realmente eh, poco te puedo decir. No sé si, si, si tienes algún caso concreto, igual lo podemos ver, pero la verdad es que para mí son de los errores más complejos que hay de, de, de depurar, entender, porque a veces es el típico, a veces pasa, a veces no. Eh, generalmente indica algo, algún bloqueo mal hecho. <risa> sí, pero bueno, en general, es eh, por si hay alguna herramienta externa o algún tool. Que, eh, yo generalmente, que te un cable. yo utilizo el debugger de Visual Studio, que además es bastante potente y te permite ver a la vez. Tienen un, tienen un visualizador de concurrent stack que le llaman, vale, que te permite ver las pilas de todas las tareas a la vez en un grafo. ¿Vale? y eso a veces te puede ayudar a ver eh, tienes una tarea que está haciendo esta tarea tienes otra tarea ¿qué está haciendo y a partir de ahí tirar del hilo ¿No? Vale, pues muchas gracias a todos